colores. ¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a Juegos y Colores. Hoy vamos a pintar y colorear una habitación mágica. It was all in good fun. was so all in good faith. ¡No olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Rosado! ¡Hey